Creo que este seminario eh, sobre China y América Latina es, es muy valioso en el sentido de que eh, todavía creo que en la región y, y también en China no hay un entendimiento suficiente y profundo de, los, de varios temas y, y este seminario es multidisciplinario, ¿no? entonces creo que, que añadiría mucho valor agregado a las relaciones entre China y América Latina y como mencionamos en este, este seminario el próximo año eh, va a haber una, una reunión entre la CELAC y, y China aquí en Santiago de Chile y creo que esto aportaría mucho al contenido de, este, de, de esta cumbre que, que vamos a tener aquí en Santiago. Primero tendríamos que ver las relaciones entre China y América Latina hasta ahora y lo que hemos visto es que China ha sido clave en el boom de los commodities y, y por eso, bueno, en, en el caso específico de, de Chile, esto lo, le ha permitido avanzar en los temas sociales, eh, de crecimiento y desarrollo de, de, del país y, y ha sido uno de los beneficiarios principales de, de, de esta relación con, con China. Ahora tenemos que ver una segunda fase de las relaciones entre China y América Latina y como expuse esta mañana eh, tenemos que ver cómo añadir valor agregado a las exportaciones eh, de la región incluyendo a, a Chile eh, y este es el reto que tenemos este, la región pero también eh, creo que China tiene una responsabilidad en el sentido de que ellos también han crecido a tasas del 10% ahora, son a menores, pero igual eh, sigue creciendo, creciendo. Entonces esta relación entre China y América Latina debería ser ahora una relación más mutua en, en las dos direcciones y no solamente en una dirección. un panorama, digamos, como, como hemos eh, escuchado esta mañana. Hay muchas, muchos foros con intereses distintos, hay muchos países con intereses distintos eh, y hay la presencia grande de China. Entonces, para coordinar cómo reacciona América Latina como región a China, eh, siempre es difícil, ¿no? las relaciones eh, son muy vivos en, en, el, en términos económicos, vamos a ver en términos culturales y diplomáticos qué, qué sale finalmente. Es siempre muy difícil predecir con China, ¿no? Y China está entrando en un, un momento de, de crecimiento eh, eh, más, más bajo, tiene sus problemas de deuda, tiene, tiene muchos problemas internos y al mismo tiempo está saliendo más uh, autoritario ¿no? con Xi Jinping. ¿Qué quiere decir esto para sus, sus socios, para, sus, para otros países? Vamos a ver. Pero es, es obvio que hay un, una, una coincidencia de intereses económicos entre las economías de América Latina y de China. Entonces, vamos a, a, a tener relaciones fuertes. ¿Qué contenido van a tener en términos políticos y culturales? Esta este es una pregunta para América Latina realmente. En los dos lados hay cambios constantes probablemente eh, y producto de, de, de la prominencia que tiene China ahora como un actor de liderazgo global, veamos desde acá este tipo de cambios en China como de una manera bastante eh, prominente. Eh, al mismo tiempo en América Latina hay cambios también profundos a diversos niveles. La pregunta sobre la emergencia de la clase media china es fundamental porque reconfigura los patrones de consumo energético, reconfigura los patrones de consumo de alimentos, de movilidad, de, de vivienda, de, servicios, de demanda de servicios públicos, de construcción de infraestructura y América Latina se inserta en esa visión china realmente de una manera que se adapta a esos cambios. La toma de decisión respecto a las políticas económicas y desarrollo y las visiones que se gestan en el seno del Partido Comunista Chino tienen impactos fuertes y directos en, en lo que produce la región para el mundo, pero también para lo que eh, la región deja de producir para sí misma y deja de pensar para sí misma. Es decir, hay una, un riesgo de distracción a la par de las oportunidades. Y esas dos... Son, esas son dos caras de la misma moneda: de interactuar con un, eh, una superpotencia que acarrea diferentes ventanas y posibilidades de cooperación, pero también retos para la misma superpotencia emergente y también para diversos actores dependiendo de las condiciones bajo las cuales eh, se enfocan y enfrentan esos cambios globales. Temas de trascendencia global, que van a poner a las dos partes, pensando América Latina como una región, tomando en cuenta su, su naturaleza heterogénea y fragmentada, eh, diversa también. Pero el, la crisis ecológica global es un tema que pone mucha presión sobre todos los actores en el globo, pero sobre todo ahí eh, representa para China un factor de liderazgo global en el siglo XXI. Para América Latina, el continente verde y democrático en el globo, también significa entonces cómo abordar un diálogo con una nueva superpotencia respecto a estos temas. Otro punto importante es el rol de la democratización de las relaciones internacionales hacia afuera, pero también cómo eso impacta en la democratización de las agendas de inserción global desde América Latina hacia China, tomando en cuenta que el presidencialismo latinoamericano tiende a concentrar la toma de decisión a los más altos niveles. Creo que ese es un punto que se tiene que abordar desde la óptica de cada país y dependiendo de las condiciones de cada uno de los, de los países que dialogan y negocian con, con China. Y finalmente, el ámbito energético. Va a ser un campo de cambio geopolítico muy fuerte y transitar hacia un nuevo esquema de, de hacer economía es imperativo para los actores a nivel global y para la agenda entre América Latina y China también. China es, en términos generales, desde México esta Tierra del Fuego, la segunda economía de mayor relación con América Latina y en Sudamérica ya es la primera. Entonces es como indispensable que se empiecen a conocer ambas sociedades y que la región, que América Latina, explore la naturaleza de sus vínculos económicos, políticos y de las consecuencias estratégicas que tiene China en el hemisferio occidental. Como relaciones estables, como relaciones permanentes, no es una relación de carácter eventual, es una relación que se proyecta al futuro con una intensidad parecida a la que en el siglo XX tuvieron los Estados Unidos y Europa con América Latina. Hay una clara diversificación del orden internacional en estos momentos y América Latina va a tener en China, en los Estados Unidos y por supuesto en Europa probablemente sus socios extrarregionales más importantes y la relación con China es de largo plazo.